Fue identificado el cuerpo sin vida encontrado envuelto en una sábana y tirado en un barranco en la sección La Bajada del municipio La Peña. Se trata de Marcos Antonio Alberto Martínez, de 18 años, quien residía en el sector Espínola, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El fallecido presenta heridas múltiples por arma de fuego en tórax y abdomen. Según la madre del hoyo Ciso, la nombrada María Angelina Martínez, el joven hace poco tiempo había sostenido una riña con una persona, la cual identificó como Micha. Me enteré que me, esta mañana me llamaron a mi trabajo. ¿Tú vivías? ¿Él vivía contigo? No. ¿Dónde vivía él? En lo espínola. ¿En lo espínola? ¿Tenía mucho tiempo que no, que no serían ustedes dos? Sí, sí, siempre lo veíamos, todos los fines de semana.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 El cadáver fue llevado a la morgue del Instituto Regional de Ciencias Forenses, donde le practicaron los estudios correspondientes. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.